permitir, en este saludo inicial, trasladarle pues, nuestro apoyo, nuestro ánimo, nuestra solidaridad con los compañeros y las compañeras de Cataluña, que no lo están pasando bien, bien lo decían antes desde este atril, que cada día tienen que salir a, a, real, a realizar su trabajo desde aquí desde ECHATRI, la Unión de Trabajadores de la ONCE, decimos, estamos con vosotros, compañeros, esperamos que esto se solucione pronto y esperamos que salgamos bien todos. <risa> sabíamos que podíamos, sabíamos que éramos capaces, sabíamos que entre todos podríamos salir del pozo de la crisis y lo estamos consiguiendo. Vamos poquito a poco, pero lo estamos consiguiendo. Y aquí, aquí quiero daros las gracias a todos y a todas los trabajadores y las trabajadoras de esta casa. Porque os digo una cosa, sin vuestra responsabilidad, sin vuestro compromiso, sin vuestra profesionalidad, sin ellos, sin vosotros, no hubiera sido posible que hoy estuvieran aquí el director general de la ONCE, los responsables de Fundación, los responsables de Unión, diciendo que tenemos mejores resultados y que están haciendo cosas positivas. Así que muchas gracias, compañero y compañera, por el trabajo que hacéis cada día. Gracias, también gracias, gracias por haber mantenido la confianza en este sindicato. No es fácil, cuando las cosas están mal y cuando hay que tomar decisiones difíciles, no es fácil el mantener la confianza. Sin embargo, vosotros nos lo habéis demostrado en las pasadas elecciones sindicales. Pero sabéis lo mejor, que a los tristes, a los grises, a los que le falta ilusión, a los que le falta compromiso, y les sobra envidia y rencor, lo habéis puesto en su sitio. Me estoy refiriendo a Comisiones Obreras, que solo han sacado un escaso 10%. Así que gracias por ponerlo en su sitio, compañeros y compañeras. Y fijaros, diferencia. Mientras uno utiliza sus votos en contra de nosotros, de los trabajadores y de las trabajadoras, nosotros utilizamos los votos para cumplir con nuestros compromisos, con los compromisos que contraemos con vosotros en las, en las elecciones. Hace cinco años hablábamos de dificultades y en el Congreso nos comprometíamos con vosotros de que en, el momentos, en momentos difíciles, si hay que apretarse el cinturón, si nos tenemos que apretar el cinturón, cuando las vacas sean menos flacas, también hay que repartir. Por eso, este convenio ...este convenio, hemos hablado de tres claves en la negociación... ...reconocimiento, responsabilidad y reciprocidad. Porque este convenio es como es y es un gran convenio... ...gracias a que todos, todos, cada uno desde su puesto de trabajo... ...hemos trabajado para conseguirlo, lo hemos hecho entre todos. Nos comprometimos con subidas salariales, conseguido. Nos comprometimos con mejoras sociales, conseguida... Nos comprometimos con no subir el umbral y el mínimo. Conseguido. Nos comprometimos con eliminar la baja rentabilidad como sanción del convenio. Conseguido. Generar empleo. Conseguido. Favorecer la promoción laboral. Conseguida. Que los compañeros juniors pudieran. Los juniors pudieran llegar a ser seniors antes de los tres años. No lo digo yo. Habéis escuchado al director general. Conseguido. Ya están pasando compañeros con dos años a senior. Yo voy, a pedir, yo voy a pedir que aquí, los que estamos, adquiramos un compromiso, cada uno de nosotros, y un compromiso con nosotros mismos. Es verdad que nos comprometamos a generar ilusión, a generar ilusión. Mira, esa ilusión es lo que lleváis los vendedores, las vendedoras, los compañeros que están en el área de juego, a cada cliente. Esa ilusión es lo que lleváis los maestros, y los que trabajáis en, en el área de educación a los padres de un niño ciego. Esa ilusión es lo que lleváis los compañeros del área de servicio, de fundación y del Unión cuando alguien puede recomenzar su vida en esta casa. Por eso, esta ilusión que generemos, de verdad, que no nos la quedemos para nosotros, no la quedemos. Hay que compartirla. Y un mandato Mañana y a partir de hoy queda prohibido levantarse sin ilusión. Muchas gracias, compañeros y compañeras.